Si andabas por ahí. Y como tenía la pistola de bengalas. Ya, creo que Miguel estaba volviendo cuando. Pobre hombre. ¿Me explicas cómo terminó Eli en tu brazo? Intentaba averiguar si el agua estaba limpia. Y Eli fue la respuesta. ¿Realmente crees en.? ¿Todas esas cosas que dijiste sobre los cataclismos y el apocalipsis? Parecen tener importancia suficiente como para morir por ellas o para que la Trinidad mate por ellas. ¿Entonces se trata de una britancia? No, no, yo... Cuando cogí la ya... sentiste un poder que tiraba de ti al coger la llave, ¿está ahora en tu cabeza? No, desapareció cuando Domínguez se llevó la llave. Si sí, es tan fuerte, ¿cómo puedes estar segura? Vamos a buscar Kuak Yaku, ¿vale? Sí. ¿Sabes qué? Si esto es por venganza, lo entendería. ¿Ah, sí? ¿No preferirías estar en un lugar cálido y seco con una cerveza y con una desconocida amable con la que flirtear? <risa> claro que sí. No te imaginas cuánto. Pero seguiría entendiéndolo. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. ¿Ves eso? Debe de ser Kuwak, Yaku. Tenemos que bajar ahí. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos, no te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. Oh. Oh, Dios. Ya casi estamos. Falta poco, lo he oído antes. Oh, ¡Te tengo! ¿Estás bien? Estoy bien, un par de escalones más. Vale, vale. Ah. ¿Estás bien? Uh, estoy bien, estoy bien. puente está bajada. A nosotros podríamos levantar con esos contrapesos. Quizá. Espero que la estructura esté aquí, porque vamos de camino hacia ese puente. Yo también. Seguro que esta agua es potable. <risa> ¿Quieres probarla? Uh, creo que me quedaré con las botellas que encontraste en el cargamento de la... Mía. Llego a saber que pasaría tanto tiempo en la selva. Habría prestado más atención durante mi año en los Boy Scouts. ¿No era lo tuyo? Bueno, con mi situación familiar no podíamos hacer muchas cosas de esas. ¿Y tú? ¿Estuviste en las Girl Scouts o en campamentos? Mm, ¿Los internados cuentan? <risa> no sé. Dímelo tú. <risa> Probablemente no. Pero Roth me enseñó algunas cosas. Siempre me gustó más estar con los adultos. Sí. Echo de menos a <risa> Yo también. Como ya no está él y tu brazo se curará enseguida. Sí. Ya me siento mucho mejor. Esto describe algo cercano. Dos serpientes protegen la vida y la muerte. Estoy atrapado en su lucha eterna. Ah. Ha huh. ha! Huh. Pesa mucho. Échame una mano. Nada. Vale. Vamos a soltarla, despacio. Eso ha hecho algo. Creo que el agua hace funcionar el puente. Uh. El agua está llenando el cubo. Vale, vamos a ver qué hacen los contrapesos. Oh, el cubo pierde agua. Venga, lo intentaremos de nuevo. Ah. Leyona puedes soltar. Ya está. Vamos a cruzar. Supongo que es por aquí. Tú primero. Eso. Creo que es algún tipo de estela o. ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Nos estamos acercando al pueblo. No veo el momento de volver a la civilización. ¡Ah! Estas ruinas son distintas a las de México. ¿Los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú? No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paití todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... Oh. No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Un pasadizo. Qué prometedor. Recuérdame cómo era el enigma. ¿Sigue el corazón de la serpiente? Hasta la montaña coronada de plata, donde deliberan las gemelas. Suponiendo que es el camino correcto, es difícil saberlo, pero el sistema de riego es buena señal. Cierto. Aquí hubo gente en algún momento. Esperemos que siga bien. Creo que podemos salir por ahí. Jonah, ayúdame con esto. Es dos, uno. ¿Eh? ¿Eh? Oh. Oh. Estás bien, ayúdame con esto. Tu espalda tiene mala. Voy a montar el campamento. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo de mi padre, de sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo... No puedes proteger a todos. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé. Mis padres... los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ella, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Mm. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para... Rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? <risas> Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto, pero todo lo que quiero ahora está en él.